Y nosotros día y noche salimos a la calle a hacer promesas y hoy nadie nos dice nada. Te voy a poner un breve ejemplo, Yerjan. Eh, al lado de mi casa yo tengo un vecino, el cual en campaña el PLD fue a nombrarlo a él y a una hermana. Y a la hermana el PLD lo nombró en una semana. Y él no quiso irse para el PLD porque él decía que era de su partido. Correcto. Y ya yo se lo había presentado al senador Franklin Romero, el de agrimensor, por cierto. Y el senador me dijo que eso sí iba a cumplir que nosotros podríamos hacer promesas que ellos iban a cumplir, igual Roberto Fulcar, que hoy es ministro de Educación y coordinador de campaña en aquel entonces. Y a nosotros a día de hoy, esa persona nosotros le hemos recomendado y no nos dicen nada a nueve meses de gobierno que tiene el licenciado Luis Abinader en la presidencia de la República. Y es triste. ¿Podría? Una, una de, las, de las razones que ha manifestado el, el, el PRM es... Eh, de si las personas si y los dirigentes están calificados para ocupar los puestos. Eh, Esas personas que ustedes han estado recomendando son profesionales, tienen algún conocimiento técnico, entienden ustedes que pueden ocupar lugares importantes. La mayoría están calificados, aunque allá no existen muchas instituciones públicas, porque lo que hay es una UNA eh, en educación, unos cuantos empleitos, pero allá ya no se ha visto el cambio, en realidad ya no ha llegado empleo. Vamos, el uso. mira, por ejemplo, este programa lo ven muchos dirigentes eh, de cierta relevancia a nivel provincial, en el día de hoy nos han llamado varios, ¿podría ¿podrías tú citar, eh, ya hablaste de Franklin Romero, en el caso de Fulcar a nivel del distrito, en la parte de la Dirección Provincial de Salud, ¿cuáles son esos funcionarios, aparte de ya que de alguna forma mencionaste al senador, que no les responden la llamada a ustedes?, nosotros tenemos un caso que hay que mencionarlo porque aquí hay que venir a decir la verdad. esta es de la tribuna democrática de la provincia. Sí. De eh, El caso de nuestro compañero Fulvio Ureña. Que Ay, Fulvio. Eh, este Fulvio, eh. Fulvio. Fulvio no nos no contesta a los teléfonos a los dirigentes. No, locales, pero yo lo voy a escribir No, y es verdad. Yo lo confirmo yo lo eso. Luzón. Yo lo confirmo porque ni a mí me coge el teléfono. Atención, Fulvio Ureña. Yo lo voy a escribir a, y a mí también continúa Pero, bueno a mí no me lo coge no no coge la llamada y yo pensaba como Fulvio de allá dice ser de allá y por lo menos a esta fecha iba a nombrar por lo menos 10 personas de allá y no nos ha dado la cara no nos coge los teléfonos y eso es lamentable una comunidad que nos fajamos tanto allá Oita, para Fulvio. llevar al presidente Luis Abinader al poder eh, hablaste eh, de, de Fulvio, perdón, Julián, hablaste okay. de Fulvio en el caso del senador. Yeah. Eh, ¿Alrededor de cuántos eh, estamos hablando, de cuántos PRMistas, o sea, de, de qué grupo ustedes representan, 50, 20, jóvenes, profesionales, qué cantidad de personas ustedes entienden? De las que tienen, que le gustaría por lo menos que vayan a, a trabajar en el gobierno por el cual ustedes trabajaron, según lo dicen. hay personas, eh, o sea, dirigentes locales, nosotros tenemos como 15 alrededor. Ya los otros es la base del partido que lo queremos incorporar, lo que es en salud pública y en educación. Pero allá da mano eso. Realmente allá el pueblo está abandonado porque allá no tenemos un alcalde responsable. Allá los play, yo tengo imágenes en mi teléfono, que todito están abandonados, lo que tienen el caballo metido en, lo, en los play y en la cancha igual. Nosotros también nos ofrecieron un bajo techo en campaña y todavía no nos han dicho nada. Eh, ando con el que nosotros recomendamos para deporte, okay. que eh, Luis se llama. ¿Vamos a enfocarlo? Que tampoco... ¿Es él? Sí, él. Mira, me dice el coordinador que él, que él le responde de una vez al coordinador del programa. Yo estoy hablando con Fulvio, aquí. Eh, dile, dile que coja el teléfono a Julio que coge el teléfono y que no, que no te lo coja a ti, que se lo coja a los dirigentes que fue lo que lo apoyaron en, en campaña porque así se vuelve en campaña, ahí donde ellos a utilizarlo Verdad, y a prometerle a, a, a, a, a prometer. No pero que le responda a él, porque lo conoce, pregúntale si lo conoce, pregúntale yo si conoce diciendo, a ese que es Luzón de Guaraguao y si lo visitaba. Vale. No, Déjame que, llamar que a me la que, farmacia. Que, no, que es un irrespetuoso. Hay, hay que comprar la pastilla. La, sí, la pastilla me pulle, da más. Sí, yeah, sí. no, no cogerle no sé. teléfono a los dirigentes después que están en el poder, yeah, un abuso. Yeah. pero venga acá. Eh, pues, yo no dirigente de Guaraguao. No, no, que que yo sé lo que es la política, yo sé cómo se maneja la política. Nosotros hemos llamado de aquí al director de deporte de la provincia de Duarte que nosotros hemos recomendado a ese señor, a Luis Rosario más de siete veces y al día de hoy no nos dan respuesta porque nosotros queremos a alguien que nos gestione lo que hace falta ya para deporte claro. porque la juventud ya está corrompida tristemente allá la discoteca están llena diariamente porque no hay nadie que se entretenga en nada, porque nada está adecuado para deporte allí en Guaraguao y es lamentable que un distrito municipal tan grande al día de hoy esté así en esa situación nosotros queremos que nos den respuesta de eso. ¿Qué, ¿Qué? piensan ustedes hacer, Luzón? Nosotros vamos... Ya yo ya aparte el, de venir a hacerlo ah, público. Exacto. Nosotros vamos ahí en comisiones de nuevo, que ya lo hicimos, a las diferentes instituciones y hacer un llamado desde aquí a los directores provinciales de las instituciones a que cojan la llamada y que nos den respuesta. Porque eso no es posible que al día de hoy esta situación esté pasando. Julio Lizardo, que es de INAPA, tenemos allá... Ocho personas recomendadas y no han salido. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Y quiénes están en los cargos? ¿Los peledeístas? Los peledeístas están aún en todas las instituciones. Y mucha gente de Marcha Verde también, que están como asesores eh, del presidente. Yo, eh, yo conozco cuatro que están como asesores del presidente, cobramos 200 mil. Me desmientan los amigos de Marcha Verde, si no es así. ¿Eh? ¿Se lo ganaron? <risa> Eh, mira, eh, Luzon. yo estoy hablando con ¿Cómo? Fulvio. Eh, mira lo que él de, dice. El, un cabecilla ¿Cómo de Marcha Verde. Eh, ¿Tú oyes? ¿Cómo así? ¿Tú oyes? ¿Cómo ese la, es un cabecilla de Marcha no, Verde. ¿Cómo ese son también? Ah, lo, te apuro, eh, lo vamos a poner en el aire ahorita. A ver si es verdad que. Eh, el, mira, por, la por favor, la muchachos. Ayer ya han amado. Dice Fulvio, eh, dice el que por favor que le escriba porque son demasiadas, demasiadas llamadas. Y refiere que tú eres una muy buena persona Que, has, que han hecho un guardo tra trabajo En representación de la comunidad Qué bien. Y que lamentablemente es cierto que no lo han podido nombrar eh, O sea, que le escribas Que menos es viene para acá, viene para el programa mañana Nos dice que va a estar con nosotros y sí, no vamos a curioso. tratar de hablar sobre este tema Pero que no es a ellos que tienen que responderle el teléfono Mi amor, pero ¿Tú cálmate, ¿tú cálmate yo por no déjame hablar pensarlo. Pero por qué, por, qué, por, qué no, por qué no le responde, tú te crees que no la ve la llamada No, aquí hay funcionarios en verdad que debemos Bonito, de reconocer Mira, vamos a escucharlo la luzón Al funcionario, Olmedo Cava por lo menos allá ha dado algunas respuestas Sí, Olmedo responde la llamada No, todavía no nos ha complacido a la gran mayoría, pero responde por lo menos Sí, responde la llamada, eso es cierto Mañana Siquio Luis... también responde la llamada Franklin también responde la Franklin llamada Franklin responde llamada Bueno, Pero grande... Fulvio no, la verdad, tengo que decirlo ¿Pero qué no es responde, ¿Qué A quien él qué tiene es? que responderle no es a mí, a mí no me interesa, de hecho no vuelvo a llamar a más nunca sino a ellos a ellos que son tratar, dirigentes y al director ¿Sí? de deporte del no, no, yo no tengo que llamar a Fulvio, yo, de de Fulio, de Fulio, Fulio. yo no necesito nada de Julio, ni pero de ningún entonces por tú No, que lo llame, que no te contesta ¿Sí? no, no, no te lo he llamado anteriormente para cuestiones que tienen que ver específicamente con trabajo, pero yo de Julio no necesito nada, a ellos que tienen que responderle a ellos donde ellos pueden al director de deporte nacional como de la provincia nosotros queremos que nos cumpla con el bajo techo que lo prometimos en campaña y tenemos que cumplir porque nosotros tenemos que darle la cara a la ¿Qué, juventud de Guadalupe qué, qué, ¿Qué actitud asumirán ustedes en vista de que bueno ya comenzaron de alguna manera a criticar el abandono ¿no? con esta eh, participación en esta entrevista pero qué cosa asumirán ustedes para tratar de poner en auto a, a la dirigencia más alta del PRM de la situación que a nosotros a somos un pueblo un poquito disciplinado. Nosotros no vamos a llegar a hacer el huelga ni a cerrar las instituciones con candado ni nada de eso. Uh -huh. Pues nosotros queremos hacer la cosa en paz. Ya. Ay, que Dios. nos tomen la llamada y que nos nombren a los dirigentes. Que ya es un año y el presidente no lo están ayudando la mayoría de funcionarios. Ay, Dios mío. Bueno, mira, nos escribe alguien aquí. Jarlene eh, Toribio, me parece que es médico, dice el buenos días. Pero dice, el tanto Fulvio como Olmedo se han hecho los locos después que después que se olvidaron de la base que los puso ahí. Bueno, mañana vamos a interrogar a Fulvio en ese sentido. A ver, seguro que Fulvio tiene Yo mucho trabajo. A Binader, sin la base de los partidos no se ganan elecciones. Bien. Hay que tener un punto eh, claro. Sí, tema, 24. Eh, mire, muchachos, hay que tener un aspecto claro y es que la manera en que se maneja el Estado en estos momentos no es la misma que para el 2000 cuando llegó Hipólito. Hay una ley que protege a muchos trabajadores que no es posible de que, como se conocía antes, vamos Cancelarlo a aplazar la, la la aplanadora la uh -huh. se van todos, y en ese sentido, en ese aspecto, el gobierno está de manos cruzadas en muchos puestos, no estoy defendiendo sí, pero, no estoy ¿tienen, defendiendo, tienen asesores nombrados Yerjan, siendo eh, justo y coherente y, y Pregúntele y no a Jonathan Lidiano Tú sabes que ese punto ha afectado mucho sí. lo que tiene que ver con los nombramientos en el gobierno. Ah, pero, pa, pero para Bien. nombrar bueno, a la gente, vamos, de marcha, ¿verdad? Sí, vamos, ya, vamos a agradecerle Vamos a agradecerle a Ezequiel, Ezequiel Luzón, que ha estado con nosotros denunciando la situación de los dirigentes comunitarios rurales a la espera de nombramientos en la zona de Guaraguao y Villarribas. Gracias, Luzón, por habernos acompañado.